Sí, político, lo, no, no, los políticos de se han descuidado. cuidado. Cuidado, llamar 809-725-0505. ¿Cuál político usted ve en la propuesta que incluye más a los, ah, a que a los jóvenes? Que incluye un poco más a los jóvenes. Ninguno, Ninguno, prácticamente cada, cada, cada, los partidos yo estoy viendo que están en para sí mismos. Llegar a el la poder, pues la presidencia, los diputados, senadores no que van Óyeme, óyeme. uno de los temas más importantes del es la delincuencia, la inseguridad. Y esa gente no le da, le hoy, da de manera, día no, de la juventud, aquí pudo haberse un hecho un fondo, un fondo de la juventud, aquí pudo haberse hecho hoy o nacionalmente un foro para empleo. Vamos a aprovechar el día de la juventud, okay, si el gobierno tuviera visión. Hoy día de la juventud, si hiciera un foro a nivel nacional, vamos a hacer un foro para el trabajo. O sea, vamos a buscar para de empresas, para de compañía, que recluten para de, ah, de jóvenes hoy en día, en día de su día. ¿Me entiendes? Eso se perdió, eso ah, no hay nada. No, no, nadie, el día de la nadie. juventud, un día, un ya, hoy viene se fue. No, viejo no. Eh, eso es un libro viejo que han puesto ahí. Sí. Señor, eh, y, ahí no y, y cuando tú quieras hacer un curso bueno, un taller, tienes que irte fuera de San Francisco. Digo Pero lo que yo he visto, cuánto, Neto. Cuánto ahí. que ir Neto, digo lo que yo he visto. Mira. Tienes que irte a la capital para hacer un taller. Los gobiernos curso. tienen que dar becas, muchas becas. Aquí sí. la beca sí. se, se ha dado y beca. se han dado la beca a hijos de funcionarios. De, de, ya, beneficiaria, beneficiaria Exactamente, senadores, bulto, diputados. Bulto, Pero gente de, bulto, gente de la clase de bulto, social de abajo. De abajo, no, aquí no, nadie, aquí uno, no uno que, han que no o, o, o, o le han dado una beca. De la Duarte. Que le han dado una, una beca en la Duarte. En el Barrio Azul. En el Barrio Azul. <risa> en la Castillo. En, en la Colina. En Rabuchivo, En San Martín. La en la Guásima en, en la Guasima. No hay, no han dado. Ahora, tú eres hijo de Fulano, parece. Ok, sí. tú la hijo como París, España, Estados Unidos. Pero aquí Pero se ha no mal maltratado forma. la juventud, a, la juventud a, a, se ha maltratado a los que no tienen todo el tiempo padrino. se ha no, maltratado. No tienen padrinos, no le llegan la beca. No llega ¿Qué nada. pasa? La gobernación, llega. Eh, eh, la sindicatura, eh, el gobierno, no llegan. Y le voy a decir no esto, no esto a los políticos. A le voy a decir esto a los políticos. El voto clave de la juventud ahora sí. es de los jóvenes. Claro. Oíste, sin lugar ese a voto duda, clave. Sin lugar a si duda. tú estás viendo a eh, Gonzalo que se metió en las redes, en la interna del de PLD, uh, Se metió. Y era buscando esos votos que andaba. Claro, ¿no? el voto decisivo, señores, eh, la juventud. La, la juventud que está metida en las redes, es eh, que está incorporada en todas las actividades. La juventud está presente, señores. Claro. Así que apoyen la juventud. El gobierno. El gobierno tiene que entender que la persona que necesita una beca. Es la persona que no tiene recursos. El que necesita un trabajo, claro. porque mira, está bien, vamos a soltar la beca. Hay gra graduados de la UAS, personas pobres, que viven que con escasos recursos, que tienen que trabajar y aún así lograron graduarse. Y son cerebros. Vamos, el gobierno, a, a, a darle un puesto. Tiene que tener dos años de experiencia, pero es, es primera vez. <risa> Saliendo de no, la claro. universidad. ¿cuál dos años de experiencia. ¿Dónde va a tener dos años de experiencia si usted sí, no le sí, da la oportunidad? Sí. Hay muchas restricciones para que alguien eh, que claro. trabaje. 200 fotos dos por dos. Si no tienen que poner, eh, Oye, yo prefiero que le pongan que sea cinco meses de entrenamiento. Ah, cinco sí, me sí, me por una perspectiva de cinco meses de entrenamiento. Si no hizo su entrenamiento, que okay, claro. yo no de acuerdo, no, claro hizo, no, no hizo. Vamos al otro, el otro currículo, ven. Toma, cinco meses. Is usted va a trabajar. Fulano de tal. ¿Quién lo, ¿Quién lo mandó a usted? No, yo vi que había un anuncio. de Yo traje este. ¿Y ¿De parte de quién? Si usted... No menciona un apellido un, conocido. Un apellido. No, no, o yo vine no. de parte de fulano. Fue fulano que me mandó. No que pasa, no, no, pasa. pasa. No, pasa. no pasa. Porque eso le ha pasado a todo el mundo. Le chivan ese currículo, se, se lo chivan ahora? para allá. ¿Eh? 809, 725 oye, por eso oye, por... Hay oportunidad... En, en, en estas elecciones para la juventud, oye, ¿sí o no? Yo le no. agradezco, oye, yo felicito ante todo, no porque estoy en estos medios, pero hay que felicitar a Telenor, porque Telenor le da oportunidad claro. a todo el mundazo. No importa que usted sea rico, pobre, mediado lo que sea. Y aquí en Telenor prácticamente se le enseña a usted a superarse. Usted está aquí. Con el tiempo, mire, pan. Mañana ¿Tú me Hay compañías que no lo hacen, claro. no lo hacen. Pero así. Telenor Telenor es más que una familia, como claro. dice. Y da muchas oportunidades. Su tema, Señores, está con nosotros nuestro eh, coordinador que se integró, porque están integrando mucho. Sí, Villa, amigos, Villa Villa Villalona! Villa, Villa está. Están aprovechando la ausencia. Eh, están aprovechando <risa> la ausencia. <risa> del no jefe, diga, no. ¿Cuánto cancelado mañana? <risa> no, eh? no, no, Bien, es... no, no, no. Bienvenido es Villalona. Ese verdad. público, miren a Villalona quién es. Nuestros amigos, nosotros tanto mencionamos con retorno, Villalona, ponte, sí. ponte esto, Villalona, ¿y qué es lo que pasa? Villalona, buenas tardes. Gracias, gracias. Bueno, un placer ya estar aquí después de sí, tanto. De la después de tanto ahí. estar no, pues. detrás de cámara, pues ahora aquí de, de delante, pues ya integrándome con este debate sobre la juventud ya en este 2020, que como dicen pues eh, ustedes... Pero usted habla bonito, Villalona. Sí, sí, sí, bueno, sí, eso sí, es no, no, no, años vende, de, vende la lado de, mejor. de mucha <ríe> práctica. <ríe> Ah, pero sí, bueno pero de verdad señores aquí la juventud una gran parte de la juventud no tiene acceso a las oportunidades ah, nada. que nosotros hemos tenido no y nada. que para y que ah, para nada, lograr nada. una oportunidad ¿Sí? hay que guayar mucho la yuca señores ah, la sí. eso es verdad eso no es que... como lo que la yuca. y entonces como aprovechar una ventanita de, opo de oportunidad que se presente y entonces aprovecharla entonces se da una situación también de que es al inicio, o sea, cuando, por ejemplo, si yo eh, en mis tiempos, ya vamos a decir 2014, por ahí, yo mm, tenía que buscar un trabajo, entonces ese trabajo era muy precario porque se da una situación interesante. Los jóvenes de este país que, que quieren trabajar y estudiar, los que están, por ejemplo, en la universidad, en la universidad eh, tomando una clase, eh, haciendo su carrera, se da una situación de que son tra trabajos muy precarios, con un sueldo muy muy, muy bajo. Muy pirifico, Por muy ejemplo, pirrico. les voy a decir algo, los call centers en Santo Domingo, hay muchos call centers que, una de las grandes quejas es que, eh, trabajan como 10 horas, un joven tiene que trabajar 10 horas por un sueldo menor al, al del salario mínimo. El salario mínimo está en unos eh, 18, 16 mil pesos, eh, y, un, y, un, y uno de, un joven en un call center tiene que trabajar por 10 mil pesos 10 horas. Eso es un extremo, no, vamos, es un abuso, no, vamos, vamos, y eso vamos, vamos, vamos, no está vamos, vamos. regulado. Eh, También el gobierno debe crear fuentes fuente de empleo para fuente. los jóvenes, señor. Mira, yo te voy a decir. Aquí no hay zona eh, franca. Oye, no oye, ese tema yo lo iba a tocar. Cuando la zona franca aquí fu estaba funcionando, salí de la capital. Esa zona norte de San Francisco Macorís, la colina, la Duarte, la Castillo, esa zona, tú veías por la mañana a las 5 de la madrugada, a las 5 de la madrugada. Sí. Tú veías toda esa juventud, mucha juventud que trabajaban ahí. Claro. ¿Me entiendes? Iban con entusiasmados en esa ruta a trabajar. Ahora, desapareció la zona franca. ¿Ya tú no puedes salir a las cinco de la madrugada? No, imposible. Porque es cacharte que te van a cachar. Sí. Claro. Ya la juventud. Cachar, <risa> explíqueles. No, cachar y cómo lo atracan, lo agarran. Y ustedes se ponen claro, y lo cachan. Claro. La parte de abajo de la pistola. Claro. Sí, eso tú, no entonces aquí los políticos se han de cuidado bueno, eh, respecto re, pues, a eso. Re, Sí. Falta de empleo, no, sí. hay, no hay empleo. Mi a menos no, que su no, tienda. no hay una política real a favor de la juventud. Porque de claro. aquí los chinos, que te meten 20 horas. Por, no, por eso es, es otra. Eso, son los eso que es están otra. Ahora mismo, uh -huh. Sí, eso es verdad. Eso son los que están ahora mismo adelante, adelante. Aquí en San Francisco de Macorís. Están dando fuerte trabajo. Mucha fuente de trabajo. Explotado, pero están dando fuerte de trabajo. Hay Entonces, pueblo el hay gobierno, que decírselo como es. El gobierno que ofrece calle limpia, que esto, que lo otro, pero la juventud. Necesita empleo, un empleo digno. Correcto. Claro. claro. Adiós, pero usted no, usted no puede estar y que por ahí. Eh, usted siendo. Yo conozco una experiencia también. Un amigo mío, ingeniero, vendiendo pincho. Ah, pero hay muchísimo. Oye. Gente, sí, hay señores, mucho. psicólogo. ¿Eh? Eh, de, eh, eh. Es duro es duro que usted haga hecho lío para pa usted graduarse. Y venga y tenga que coger un trabajo que a usted no le gusta. Que no hay. No hay oportunidad, no señor. Este país no hay oportunidad. Nada. Dicen que tienen que emigrar, pero es obligado que tienen que emigrar. A menos lo que estaban hablando. Es, ahora, e hice uh -huh. la, o conseguir una visa y quedarse por allá. Esa es la solución que, que mayormente el dominicano. Es pensar es, de los jóvenes ahora mismo. Es, hoy en día es así. De un 100% puedo darle un 86% de que sí. De que el joven hoy aquí piensa irse para Nueva York y quedarse sin leer. Señores, pero aquí tú pones un negocito y la luz te mata, señor. No, esa es otra. Porque, o sea, las facilidades de emprender son eh, son difíciles para aquí un joven emprender y montar un negocio como tú dices Darwin, que la luz pues, que los impuestos, que el mismo banco te roba, banco, banco. Señor, el mismo si, si, si tomaste un mismo. préstamo aquí nos regula y, y no eso. y no y no, esa, y no, esa, eso, no te regula con el préstamo, tasas tasa están alta, alta, alta, muy altas claro. atención banco, claro. los bancos, los bancos, los bancos, los bancos, los bancos, vamos vamos a decirlo como decía la abuelita anunciadora, los bancos, los bancos, los bancos, atención, ahora, ahora pobre Ahora, con todo y todo, hay jóvenes que de verdad eh, se han superado y han logrado llegar. Sí, pero llegar. Esos, son, esos son tres o cuatro. Sí, minoría, minoría, minoría. Pero no, pero también jóvenes están que de abajo. Jóvenes Jóvenes que han venido de abajo Claro, también, jóvenes, sí, eh, sí, eh, bueno. eso Oye, es si factor es... suerte, por un lado. Es factor suerte porque han encontrado una gente que le han dicho, le han hecho así con la uña. Ta. Si tú eres ver, la, la rama, rama de gobierno. Está rama. bien, no lo veo mal. La rama no, es el, no, no, no, no, no, no, el, el tronco, es ¿no? claro. el tronco. La rama no, el tronco de gobierno usted tiene de todo. Sí. Trabajo sí. y esto no importa nada. Coronó. Señores, pero, pero no. Popularmente pero, urbano, coronó. pero si usted está en el tronco de <risa> gobierno. La, la, la, la, ¿eh? Ahí dicen, sabe que uno lee alguna cosa en las redes que... Hay ciertas mega de... No no, no, no, yo no veo mal. Oye, oye, oye. Bien. Eso dice que cuando tú me encabezas o me, me, me, me enlazas prácticamente de que una megadiva, que fulana, que la mujer de moza, que esto, yo lo veo bien. Cada ¿Cómo quien que tú lo ves bien? Cada... Claro, espérate. ¿Y qué preparación Espér tiene? No, no, no, no, eh, no, no. no ella, el culpable no. no es ella. Oye, el no, culpable es que... no es ella, el culpable es el Estado. Cuéntame, exacto. De eso. No, óyeme, óyeme. el culpable es el Estado. ¿Cómo el Estado? Claro, un ejemplo, la que trabaja en INAPA. ¿Y cómo se lo Que sea... Ajá, y como nadie solo, sabe, ¿verdad? Con Ella él. no es la culpable, porque el tú que si eh. te ofrecen algo. Ok, está no, bien. No y el malo no es el, el Estado. Hay que tener psicólogo ahí, un test psicológico. Venga, hágame el examen. Le claro. su humano, hágame el examen, pásamelo. Sí, usted trata para trabajar aquí. Sí, aquí ¿Entiendes? Hay repre de eso es el sistema que, que no, está no, dañado. Bueno, retornar entonces la idea que eh, puso eh, Néstor Flo de cuál es el político de los candidatos a la presidencia de la república que ofrecen un plan de verdad para la, la, la juventud. No se puede decir cuál de los dos está por una razón muy sencilla. ¿Cuál, cuál? No han desarrollado un plan de gobierno. Ninguno de los dos. Ni le importa. Porque, lo que, le importa. Es, porque lo que están es en elecciones municipales. Señores, oye, una eh, observación que les voy a decir una nota, nota a los no. políticos, no. nota no. de San Francisco de Macorís de este programa. Tienen que venir aquí a buscar la juventud, no, porque estoy, estoy así ya sí. prácticamente. Oye, tí, a los políticos, a los políticos aquí en Macorís, los candidatos, tienen que venir aquí porque este programa lo ve la juventud. Vienen, Oye, claro, lo, lo, la en los San votos San clave de San Francisco de Macorís la son la juventud. Aquí, la puerta, queda un poco día. Claro. Venga, que esto es lo que cambió la televisión o sea, claro. Macorís a las 4 de la tarde. No me venga a decir que. que venir. Con los programas que uno. No, no, no, tiene que venir Desarrollo aquí. Da un baño juventud, de juventud. Para la juventud. ¿Qué usted tiene? Ven, da, vamos a hablar aquí. Claro, Siéntese la ahí. propuesta. ¿Qué es lo que usted tiene para la, la, la propuesta? Claro, pueden venir. Puede venir regidores, eh, eh, eh, eh, los síndicos, los que van a ser síndicos, todos pueden venir, suplentes, encargados, Senadores, todo que venga. Claro. Hay que darse un baño de juventud. Sí. No me van a decir que, que los programas, que te la... No, no, no, no. Este programa revolucionó la televisión de San Francisco de Macorís en la juventud. Programa número uno los osos No me venga con nada no, la gente hay que decirlo lo que. Es. Señor, Está bien bueno, la factura mañana. Eh, nada pero señores con todo y todo pues eh, hay que mirar todo con optimismo señores con todo sí aunque, aunque, no hay, aunque las no cosas son luz, difíciles. No hoy vamos a despedir. la juventud si serio, la juventud serio, se lo propone eh. si sí puede. Juventud valiente.